Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok, Tailandia hoy vinimos al Chatuchak, el mercado lo abierto más grande del mundo así que vamos a ver si encontramos algo fundamentalmente que para recorrerlo no estamos buscando nada en especial pero vamos a ver si encontramos algo acá lo recomendable siempre dicen es que vengan a la mañana o a la tarde porque el calor es insoportable pero bueno, nosotros vinimos a las 3 de la tarde así que en pleno momento y la verdad es que no hace tanto calor acabamos de entrar, vamos a ver después cuando se empiece lleno un poco más de gente eh, pero nada, estamos muy muy entusiasmados, muy emocionados en ver qué tienen eh, acá para vender, qué podemos conseguir, si es que podemos conseguir algo, pero fundamentalmente venimos a ver uno de los mercados más importantes y el más grande del mundo, hacia la vía. Los orígenes del famoso mercado de Chatuchak se remontan a los años 40, cuando por orden del primer ministro de Tailandia, Plaek Pibulsong Gram, se estableció que cada ciudad debería contar con su propio mercadillo, también conocido como flea market. El de Bangkok, se ubicó inicialmente en Sanam Luang, luego cambió algunas veces de ubicación y desde 1983 se ubica en el lugar que está hoy en día, junto al parque Chatuchak que le dio su nombre actual. Tiene una extensión de 140.000 metros cuadrados y es el mercado más grande de Tailandia y uno de los más extensos del mundo. Más allá de ser un mercado de fin de semana, como muchos en Tailandia y el resto del sudeste asiático, hay muy pocos mercados en el planeta que se le pueden comparar al de Chatuchak. Este mercado tiene 15.000 tiendas y aquí se podría decir que se vende prácticamente de todo. Seguramente ese sea el motivo por el cual cada fin de semana recibe unos 200.000 visitantes. El mercado se divide en 30 secciones numeradas, que a su vez se agrupan según lo que vendan. Antigüedades, accesorios, instrumentos tailandeses, ropa y calzado de segunda mano, arte y pinturas y demás, pero lo cierto es que solo los tailandeses entienden el orden dentro de tanto desorden y ustedes seguramente se pierdan varias veces. En el mercado, también encontrarán varios puestos de comida y bebida, por lo que también podrán probar platos típicos tailandeses, dentro de los cuales les recomiendo el patay que es realmente una delicia. Más allá de no estar en el centro de la ciudad y que probablemente deban tomar un medio de transporte para llegar al mercado, creo que vale la pena el viaje para conocer este lugar tan famoso. La mejor forma de llegar es utilizando el transporte público, ya que el propio mercado tiene parada tanto de metro como de SkyTrain. En el taxi tardarás un poco más en llegar y lógicamente va a ser más caro. El ambiente del mercado de Chatuchak es idóneo para el regateo y en él es posible conseguir los mejores precios de Bangkok. Lo único que tiene precio ahí es la comida, por lo que cualquier otra cosa que quieran comprar los estará esperando para testear sus habilidades de negociación. Si lo van a visitar tengan en cuenta llevar efectivo suficiente porque prácticamente no aceptan pagos con tarjeta. El horario del mercado es de 10 a 18 horas y abre solo los fines de semana y los días festivos. Para los que vayan en transporte público, con el Skytrain la estación es Mochit y si lo hacen en metro deberán bajarse en la estación Chatuchak Park. Bueno gente, pudieron ver un poco lo que es el mercado Chatuchak, acá en Bangkok, Tailandia. Ahora son las 6 y media de la tarde, ya bajó el sol, bajó la luz, así que está todo iluminado. Ahora otro tipo de vida de lugar. Eh, así que nada, como les decía, mucha gente recomienda venir bien temprano o tarde para no, para no agarrar tanto el sol, pero me parece que lo nuestro fue, fue lo mejor. Venir tipo 13 y media de la tarde, agarrar el día y a su vez ver ahora el lugar todo iluminado lo único que ya empiezan a pasar algunos autos muy poco pero bueno, eh, ya más temprano se puede caminar más tranquilo no entran en ningún auto y demás eh, en lo personal no, no venía a buscar nada, venía a ver un poco el folclore este mercado tan famoso a nivel mundial eh, me compré solamente un pantalón corto que en realidad no necesitaba nada, pero bueno me, me lo compré, un pantalón corto bastante lindo por 89 baht así que nada, espero que les haya gustado si están en Tailandia, si vienen a Bangkok no dejen de visitarlo, es un mercado impresionante que tiene todo, incluso para comer eh, fake market, eh, ropa de Tailandia, souvenirs y demás así que la verdad es que, que es recomendable y bueno, si están en, en o si vienen a Tailandia no dejen de conocerlo. así que bueno, nosotros seguimos acá por la calle de Tailandia nos vemos la próxima, gracias por mirar